Bueno, reciban un cordial, una cordial bienvenida a este segundo encuentro de educación ambiental de la región Guetar Caribe. Hoy, este, vamos a comenzar con una serie de actividades que tienen que ver con la adaptación, la resiliencia y la sustentabilidad, que van a ser los tres ejes transversales de esta actividad durante toda la semana. Mi nombre es Fernando Bermúdez. Yo soy docente de la sede del Caribe y hoy nos acompañan varias personas muy importantes, muy relevantes, tomadores de decisión que esperamos sea este parte de lo que nos motive a este encuentro que vamos a tener. Y ojalá podamos efectivamente contar con muchas personas de la región y también de otras partes del país para poder reflexionar y para poder comenzar también con nuestras acciones ¿verdad? y divulgación de todos los trabajos que estamos haciendo. Este, sin mucho preámbulo, los dejo con este, el doctor Juan Diego Quesada. Él es el director de la Sede del Caribe y nos va a dar unas palabras de bienvenida para este segundo encuentro de educación ambiental. Juan Diego. Buenos días, muchas gracias a Fernando por, el, por no solamente por la realización o por la organización de esta actividad, sino por darme un espacio para participar en su inauguración. Lamentablemente no puedo quedarme a todo, pero. Este, sí agradezco este espacio porque me da la posibilidad primero de felicitarlos y de desearles los mejores éxitos. Eh, quiero dar la bienvenida también al Máster Mario Asofeifa, Director de INA de la Región Huetar Caribe, la Doctora Alicia Jiménez, Directora de la Carta de la Tierra Internacional, eh, y a todos los presentes en este segundo encuentro de Educación Ambiental de la Región Huetar Caribe. Eh, organizado también por el proyecto EDE 1772, promoción de la gestión ambiental de la provincia de Limón, de esta sede, por el Instituto Nacional de Aprendizaje y por el Observatorio del Turismo Caribe Costarricense, además de Proinova, el área de conservación tortuguero. Es un honor para la sede albergar a un evento de estos por las implicaciones que tiene, básicamente a nivel científico, a nivel institucional, a nivel social. Eh, es, es innegable que eh, es un evento como este, nos da la posibilidad de divulgar desde diferentes ámbitos y áreas temáticas lo que se está implementando en tecnologías de la producción de alimentos, de gestión de residuos, así como gestión de agua a nivel comunitario y la implementación de políticas para el mejoramiento de calidad de vida a nivel institucional. Eh, precisamente a nivel institucional esta actividad se engalana porque permite eh, potenciar el accionar de la universidad como institución de educación, y fortalece su presencia a nivel regional. Es decir, todo esto que estoy mencionando son pluses de la actividad de este encuentro que estamos, que estamos organizando hoy y no menos importante es el impacto que eh, potencial que puede tener a nivel de comunidad, pues nos coloca como actor eh, eh, activo dentro de la región en materia ambiental, así como en educación, no solamente a la Universidad de Costa Rica, sino también a la Alina y a demás. Eh, eh, órganos eh, participantes. Este proyecto, de donde surge la iniciativa, forma parte de proyectos de acción social de la, de la sede del Caribe y busca, al igual que los demás, impactar en diferentes niveles con el desarrollo de, de actividades como esta. Así que, eh, resumiendo, es un orgullo eh, poder albergar esta actividad. Es un orgullo contar con los profesionales que la están organizando y es una manera de demostrar una vez más que la universidad pública, tan vilipendiada, tan atacada últimamente, siempre dice presente en todo lo que tiene que ver con labores de eh, impacto comunitario. Así que, sin más preámbulo, les agradezco una vez más el espacio y hago votos porque esta actividad sea un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mario. Perdón, muchas gracias. Don Juan Diego, por estas palabras este, que nos acaba de extender. Efectivamente, la, la actividad que actualmente estamos desarrollando este, forma parte de un esfuerzo interinstitucional donde estamos vinculadas varias personas, estamos vinculadas varias instituciones y la intención es efectivamente poder unirnos. Este, sin más, le doy la palabra al licenciado Mario Zufeifa director de la de LINA de la región Huetar Caribe para que también nos extienda unas palabras en el marco y que nos motive para la participación y también para un poco participar sobre todas las actividades que vamos a tener. Don Mario. Sí, gracias, Fernando. Muy buenos días a todos los participantes. Juan Diego, un gusto. Es un honor, es un honor para la Elina Unidad Regional Metal Caribe, pues participar en este tipo de eventos, poder promover lo que es este, una educación ambiental asertiva y en donde haya la participación de toda la comunidad de la zona. Eh, para nadie es un secreto que el cambio climático es una realidad, aunque en algunas ocasiones pues, se, se quiera negar tal hecho, pero es una realidad. Y bueno, está en nosotros, eh, como Departuras, poder crear esos espacios, promover que mm, nuestros estudiantes tengan un ambiente sana, en la zona, y, y eso es parte, esa es parte de, de sembrar la semilla, eso es parte de dar nuestro grano de arena hacia unas políticas gubernamentales que están bien divididas, y, y bueno, eh, como región estamos llamados a promover ese tipo de educación, eh, estamos llamados a, a reciclar, estamos llamados a, a manejar los residuos de forma eficiente, estamos llamados a hacer compras inteligentes, estamos llamados a eh, gastar menos eh, combustibles fósiles, eh, ser más amigables con el ambiente, eh, estamos llamados a tener una visión verde, a tener una visión verde. Y en ese sentido, bueno, la, la Unidad Regional Huerta Caribe Lina, pues desde hace varios años, Creo que muchos ya lo conocen, somos eh, carbono neutro y carbono neutro plus. Y eso es merced a un trabajo muy fuerte, es merced a, a 14 hectáreas protegidas de bosque, eh, es merced a eh, políticas institucionales robustas, eh, al, al compromiso de unidades, de procesos, al compromiso de funcionarios, al tener una trazabilidad de, de, de los residuos, cómo, cómo los desechamos, cómo los vamos a... Eh, este, este, le damos pasabilidad a todo eso cómo lo vamos disponiendo eh, a gastar menos hojas a, a comprar vehículos eléctricos hay, hay una serie de factores que, que todo suma todo suma por acá y, y el participar y promover esos espacios pues también va a sumar el que la, la comunidad eh, tenga mayores espacios para eso y pueda entender mucho mejor lo importante que es esto, no solo para el presente, sino sobre todo para el futuro, ¿verdad? para estas generaciones que vienen por ahí y que tengan ese futuro que verdaderamente eh, les presente algo positivo. Entonces, yo aquí quiero agradecerles profundamente a todos los organizadores, a todos los que tienen sus ponencias, eh, tanto nacionales como extranjeros, porque estamos llamados a eso, estamos llamados a participar, estamos llamados a crear espacios que nos retroalimente, que nos genere nuevas oportunidades y tener sobre todo eso que decía anteriormente, una visión verde, una visión verde que nos permita eh, ir más allá, ir más allá, porque esto eh, es importante no solamente para la región y el país, sino para el mundo entero, y tenemos que dar nuestra venta de arena. Entonces, orgullosísimo de participar, eh, y que me haya invitado también a darle la bienvenida a todos, eh, y no, y estoy seguro, estoy seguro de que todo lo que se ve en este taller, eh, en este encuentro, va a ser de gran eh, ayuda, va a crear herramientas muy buenas para seguir sobre esa senda. Y ojalá no solamente seamos, y eh, Caribe, carbono neutral, carbono neutral, sino que sean todos: eh, la UCR, el TEC, todo lo que es la academia, instituciones públicas, eh, etcétera. Y todos vamos a ir aportando. Entonces, eh, mi agradecimiento y el orgullo también es expreso por formar parte de este segundo encuentro de educación ambiental de la región Caribe. Y bienvenidos a todos y muchísimas gracias. se le escucha don Fernando. Muchas gracias, Mario. Este, efectivamente, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias. Este, estaba comentándoles que este actualmente vamos a tener la charla inaugural por parte de la doctora Alicia Jiménez Elizondo. Ella es directora de programas de la Secretaría de la Carta de la Tierra Internacional. Es bióloga de la Universidad de Costa Rica con una maestría en desarrollo de recursos de la Universidad Estatal de Michigan en los Estados Unidos y un doctorado de educación de la Universidad de La Salle en Costa Rica. Desde 1998 ha estado trabajando en el campo de la conservación y el desarrollo sostenible, trabajó en la Oficina Regional de Mesoamérica de la UICN y en la Universidad Nacional de Costa Rica, y ha participado como profesora visitante en la Universidad para la Paz. En 2006 se unió a Carta de la Tierra Internacional, donde supervisa la promoción de la Carta de la Tierra, especialmente en América Latina, África y Medio, Medio Oriente y Asia Pacífico. Además, participa y coordina proyectos de la Secretaría sobre Educación para el Desarrollo Sostenible, facilitando cursos y talleres. Sin más preámbulo, y bueno, con el placer de darle la bienvenida y agradecerle su participación en esta actividad, este, le cedo la palabra a la doctora Alicia, y bueno, espero que esta charla sea de gran provecho para todos nosotros y para todas las personas que nos están observando, igual para quienes estén viendo la repetición, que sea de muchísimo provecho esta, esta charla inaugural. Y les agradezco de nuevo su participación a todas las personas que nos acompañan. Señora Alicia. Muchísimas gracias, eh, Fernando, a todos los aquí presentes, los que nos están escuchando este, de distintas partes, tal vez no solo de Costa Rica, tal vez de, de afuera también. Entonces, eh, un, un gran saludo, un gran abrazo, y, y, y bueno, espero que sea una conferencia de mucho provecho. Para todas y todos. Voy a compartir mi pantalla, un momentito aquí. Entonces, eh, ok, ahí veo que, que, que se ve. Entonces, yo quería iniciar con las palabras in, eh, que, con que comienza la Carta de la Tierra. Y dice que estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. Entonces, estas palabras fueron escritas hace ya 21 años y responden a lo que desde hace mucho vienen anunciando los científicos de las distintas ramas. Eh, por ejemplo, se han dado muchas alertas. Eh, una fuerte alarma se dio en la Conferencia de Ambiente y Desarrollo de Estocolmo en 1972. Tal vez esa fue la primera este, gran alarma que, que escuchamos. Eh, y eso, imagínense que ya fue hace... 50 años, el próximo año se cumplen los 50 años de esta histórica conferencia en Estocolmo. Y lo que podemos ver es que la situación de nuestro planeta no ha mejorado, ¿verdad? A veces, hasta lo vemos, si lo pensáramos como una, una persona, lo veríamos más enfermo eh, al, al planeta. La, hay eh, situaciones de la crisis ambiental que se han complejizado. Sin embargo,. Hace 50 años podríamos pensar que eran muy pocas las personas que estaban conscientes de esta crisis compleja en que estamos, eh, eh, que, que iniciamos, ¿verdad? Ahora somos mucho más personas y esto tal vez es un, es un elemento esperanzador. Este encuentro de educación ambiental, lo que estamos empezando hoy, eh, es un signo de ese aumento de conciencia que se transforma en acción tanto por la sensibilidad de los organizadores, ¿verdad? Que, que tomaron su tiempo, sabemos que son esfuerzos hasta de tiempo voluntario, fin de semana, etcétera, para poder este, sacar este, el, el, este, un encuentro así, como las personas participantes, que también están eh, poniendo de lo mejor de sí, eh, ya sea en las mesas de trabajo, ponencias en los foros. Entonces, este tipo... Es este tipo de encuentros lo que nos ayuda a, a fortalecernos al sentir que no estamos en forma aislada trabajando hacia esa elección de un futuro mejor para la, la humanidad, que es lo que buscamos. Eh, este tipo de encuentros nos ayuda a adquirir conocimientos y algunas herramientas para mejorar eh, nuestro trabajo. Y la Carta de la Tierra es una... Eh, eh, es una de esas herramientas que yo quisiera resaltar hoy, eh, también muchos de ustedes tal vez acá ya, ya la conocen, este pero eh, la Carta de la Tierra, para los que no, para los que lo conocen, un refrescamiento para los que no, eh, este es un, un documento que contiene principios éticos y valores que podemos usar como una brújula. Eh, decimos que necesitamos elegir el futuro que queremos. Eh, y, es, y en eso es lo que estamos a, ahora. Necesitamos este, caminar a ese nuevo futuro, a esa, a esa, a esa nueva forma de vivir en, esta, en este planeta. Y entonces, para saber a cuál dirección dirigirnos, podemos usar muchas cosas, podemos usar mucho, muchos elementos, pero la Carta de la Tierra es una, una referencia. Eh, no quiero decir que solo hay un camino en andar, pero sí hay una dirección eh, a la, en la cual podemos tomar muchos, muchos caminos. Entonces, ¿cuál es esa dirección? Entonces, en la Carta de la Tierra tenemos una, una dirección donde articula esos principios y éticos para la sustentabilidad. Creo que la, la, eh, en el concepto de sustentabilidad tenemos esa noción de dirección. Que nos tenemos que ir dirigiendo y dirigiendo desde la desde iniciando con esa transformación de visión de mundo, de conciencia, para que nos sea más sencillo movernos hacia la acción. Entonces, hoy yo voy a presentar, voy a, a, a, a comentar un poco en los eh, minutos que tengo para eh, mostrar, eh, presentar la carta de la tierra, pero por supuesto que yo les invito para que eh, la lean, si ya la han leído una vez, puedan leerla otra vez y, y vean cómo esta les puede servir como, esa, como una brújula, como esa eh, referencia que nos puede ayudar a, a buscar esa, esa, esa dirección que queremos para el futuro eh, de nuestra humanidad. Eh, ¿Cómo surge la Carta de la Tierra? Creo que es, es algo... Interesante, no voy mucho en detalle, ¿verdad?, por el tiempo, pero yo creo que lo importante de destacar es que la Carta de la Tierra surge como un producto de un diálogo muy largo, intersectorial, intercultural, eh, un diálogo donde participaron... Eh, desde jóvenes, niños, participaron educadores, participaron líderes religiosos, personas del sector empresarial, de gobierno de todo tipo, municipalidades. En fin, es un diálogo que inició como un proceso de Naciones Unidas. Entonces, inició primero con con gobiernos en la Cumbre de la Tierra, en, en Río 92. En, ese, en esa instancia, eh, los representantes de gobierno quienes estuvieron ahí no pudieron eh, eh, eh, consensuar, no pudieron llegar a un acuerdo de cuáles podrían ser esos, esa visión ética hacia el concepto, hacia un, un nuevo tipo de desarrollo, que era lo que se trataba de en, en ese momento, buscar una, una alternativa de desarrollo, de modelo de desarrollo, y entonces ahí se, se deja el... el el, el proceso no, no continúa como proceso de naciones unidas pero se enriquece al continuar como un proceso de la sociedad civil organizada entonces ahí vemos cómo eh, desde el año 94 hasta el año 2000 que ya se, se se lanza la carta de la tierra hay un gran proceso de consulta como les decía muy amplio eh, grupos indígenas y y es bien interesante, tal vez nada más destacar, una eh, para que vean ustedes que, que el diálogo que se, que se creó fue eh, no solo muy amplio, pero también fue muy interesante porque se trató de respetar las diferentes eh, visiones y llegar al consenso, llegar a, a, a, a, a consensuar eh, eh, donde, donde todos estuvieran de acuerdo. Con las, las distintas nociones. Entonces, por ejemplo, eh, entre las anécdotas que, que, que hay sobre el proceso de redacción de la Carta de la Tierra, se dice que duraron un año tratando de decidir si el nombre en Carta de la Tierra eh, y, la, y, la, y la palabra Tierra del planeta la ponían con T mayúscula o con T minúscula. Y vean que uno podría decir, uy, pero eso es un detalle. Pero había una diferentes visiones que se estaban eh, este, encontrando entre sí, entonces había algunas eh, personas, había algunos de algunos grupos especialmente eh, de algunas corrientes religiosas que decían no, es que no queremos que vaya con T mayúscula porque eso significa que eh, vamos a, a endiosar a la tierra, no queremos eh, movernos hacia esa, hacia esa eh, visión, eh, este, y entonces Empezaron y trataron de dialogar. Se trató de, de que todas esas esos, este, eh, preocupaciones, por decir así, de todos los grupos se tomaran en cuenta. Al final de cuentas, fueron de parte de los científicos que dijeron, pues todos los planetas se nombran este, con, como se usan la, la, las, las letras capitales iniciales, en mayúscula, no... Y no es que estemos endiosando a los, a los planetas, simplemente que como un nombre propio así se usan. Entonces, pues ahí se resolvió el dilema. Pero entonces eh, fue muy, muy importante y así hay muchas otras anécdotas. Se, se hicieron consultas con líderes religiosos, consultas con los científicos, etcétera, porque... Eh, cada palabra que está ahí en la Carta de la Tierra fue muy, muy minuciosamente este, consensuada. Y por eso es que personas de diferentes lugares del mundo y yo que ahora tengo el, el honor de trabajar aquí en la Secretaría de la Carta de la Tierra, eh, oigo verdad personas en Japón o, o me cuentan personas allá en Jordania o, o personas aquí en América Latina, en México, en Holanda, Diferentes personas, no importa el contexto cultural, dicen la Carta de la Tierra responde y es cercana a mi perspectiva, a, a mi cultura, es, es, es cercana a lo, que, a lo que creo. Entonces, eso es reflejo de cómo en el proceso de redacción se trató de ser muy respetuosos, muy amplios e inclusivos en la visión este, que, que se buscó con la Carta de la Tierra. Por eso creo que es una referencia muy valiosa para la comunidad, eh, la sociedad global, eh, internacional, eh, como referencia para hacia dónde movernos. Eh, la Carta de la Tierra tiene algo importante y es que busca eh, su visión, la visión, luego de leer la Carta de la Tierra, la visión del de, eh, el paradigma o la, la visión de mundo que expresa es una visión más ecocéntrica o biocéntrica. Y esta figura a mí me encanta porque es, eh, es muy gráfica y lo que trata es de decir que en la Carta de la Tierra se, se, se busca movernos del lo que podríamos llamar antropocentrismo, pero alguien eh, lo comentó como egocentrismo y eso me, me gustó mucho porque es ver como que esa visión de mundo que ve al ser humano como la cúspide de la evolución, como el ser que, que tiene el poder sobre las demás especies, este, que su confort es lo más importante y los demás pues está para servirles. Y nos vamos moviendo hacia una visión que también tiene, no es una visión completamente nueva, es una visión que presenta que en muchas comunidades indígenas que en la antigüedad se presentó, solo que cambió, cambió con la modernidad esa visión más biocéntrica, más ecocéntrica. Es vernos como en una posición de que somos miembro de una comunidad terrestre, una comunidad de vida más ampliada con relaciones de interdependencia. Entonces todos sabemos, creo que nos hemos eh, también concientizado mucho sobre la importancia de las abejas. Eh, es por poner un ejemplo. Eh, sin las abejas, bueno, los productos en el supermercado que tendríamos serían demasiado limitados, ¿verdad? Si no tuviéramos ese esa, esa, eh, el, el servicio, por decir así, de polinización que muestran las abejas. Eh, pero eso es como ese cambio de visión, cambio de mentalidad. Entonces, ya no nos vamos como a la cúspide de la evolución, sino como un ser, un miembro más, eh, donde todos nos vemos con, eh, con, con una importancia que tenemos, que tenemos todos. Eh, entonces, la Carta de la Tierra, a través de toda la visión eh, que se presenta al, al leerla toda, pues se ve, expresa sus valores ecocéntricos. Eh, bueno, vamos acá. Otra noción que, que presenta la Carta de la Tierra dice, para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Entonces, esa también es parte de esa visión de mundo que expresa y promueve, eh, se promueve en la Carta de la Tierra. Entonces, eh, esa... Unidad en la diversidad, esto reconocer y más bien ver en la diversidad una gran riqueza. Y sabemos que esto es, eh, va en contra de algunos movimientos y algunos movimientos que, que hasta tristemente uno no parece no, no quisiera creer que, que están tomando fuerza, pero en Europa algunos movimientos nacionalistas toman fuerza, están tomando fuerza ahorita, y, y lo que quieren dar a entender es que la diversidad es algo es algo malo, ¿verdad? Es algo que es mejor más homogéneos y, y, y esto es una visión que que yo creo que ya se ha demostrado que no nos no nos lleva a esa a ese futuro que deseamos como humanidad más sostenible, pacífico y justo. Entonces estas nociones son las que trata de se tratan de promover en la Carta de la Tierra una familia humana. Entonces, imagínense esa noción de familia humana, lo que nos va diciendo con temas como con respecto a migración, etcétera. Una comunidad terrestre. Entonces, cómo esto también nos nos empieza empezamos a ver los demás seres vivos que están a nuestro alrededor con otra en con otra visión y un destino común, verdad? Que lo que hacemos aunque aquí en Costa Rica lo que hacen allá en China eh, tiene una repercusión eh, entre todos y por eso nuestro nivel de responsabilidad se, se amplía y eso es lo que también nos implica, nos invita a la, la Carta de la Tierra. Eh, dice, en torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos de la Tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida, y hacia las generaciones futuras. Entonces, esto también es bien importante, porque hemos aprendido que nuestra responsabilidad se limita y, y con, con en las sociedades que, que vivimos y muchos de los valores que... que con, con el neoliberalismo, con, que más bien tienden a ser individualistas, la carta de la tierra viene a proponer algo bien diferente y que es que no, no solamente nos, nos debemos responsabilidad hacia mí hacia, o hacia tener más cosas, hacer ma mayor confort para mí o mi familia tal vez, sino que nos abre y nos, nos dice es que tenemos que tener responsabilidad hacia los otros, hacia los otros que aunque no yo no conozca, hacia la comunidad de la vida, o sea, hacia, hacia otros, esos otros seres que ni siquiera yo veo a veces, eh, y hacia las generaciones futuras. O sea, entonces incluimos en nuestra responsabilidad, o sea, que nuestra toma de decisiones cuente si también las generaciones futuras van a estar bien o las voy a afectar con mis decisiones. Entonces, en mi toma de decisiones ya yo no solo pienso en mí o mi familia, sino que amplío y amplío. Eh, esto, es, esto es unas nociones que también van un poquito en contra de lo que actualmente son los, los valores que, a, a, que están pre predominando, eh, pero yo creo que si entre más ampliamos nuestra responsabilidad, si mi vecino está bien, yo voy a estar bien también, eh, si los demás seres vivos están... Eh, si están este, viviendo bien, están floreciendo, si los ecosistemas están este, con la posibilidad de continuar sustentando la vida, pues estaremos nosotros bien, ¿verdad? Entonces, esas son las nociones que creo que son importantes estarlas este, insertando, infundiendo en la sociedad, porque estos son valores que no son los predominantes, pero que necesitamos ir, ir eh, empujando, ir, ir moviendo. Entonces, la carta de la tierra, aquí tienen una, eh, como en, en un esquema muy, muy, muy cortito. Eh, bueno, hay un preámbulo, lo que le, venía leyendo antes son algunas de las nociones del preámbulo, tiene muchísimo más. Eh, y luego, el documento está eh, dividido en cuatro pilares, cuatro partes. Entonces, el Pilar 1, la primera parte de la Carta de la Tierra, se, se, se encuentra como el núcleo ético o el núcleo eh, de, la, el, el, de la propuesta ética de la Carta de la Tierra. Es una propuesta de respeto y cuidado de la comunidad de la vida. Eh, el, el, el, esos son los valores como... como eh, fundantes verdad que, que propone la carta de la tierra entonces es un respeto a toda la diversidad entonces ahorita hablábamos en el preámbulo se menciona y aquí se, se refuerza esa divers, gran diversidad que, que que que se encuentra en, en este planeta con estas eh, relaciones de interdependencia y que debemos de cuidar de la comunidad de la vida en el principio 2 nos, nos dice cómo, ¿verdad? En un cuidado de la comunidad, de, de, la, de la comunidad de la vida con entendimiento, compasión y amor. Entonces, vean que esto es una, un documento que a mí también, cuando la primera vez que yo leí la Carta de la Tierra y yo vi que decía la palabra amor, para mí era como, oh, porque yo venía, claro, de, de, pues, de un estudio muy académico de los temas de sostenibilidad, entonces... Una noción como de amor no, no venía ahí, ¿verdad? Entonces, esto también creo que, que trae la Carta de la Tierra, que al ser un, un documento de, de, de la sociedad civil, al salirse de lo que son las Naciones Unidas, pues permitió también infundir ciertas nociones eh, que también tienen que ver con espiritualidad. Entonces, eh, Ahí viene la... la el, el, entonces, lo que quería mencionar es cuidamos de la comunidad de la vida con entendimiento, es decir, es importante conocer de la comunidad de la vida, conocer cómo nos relacionamos o cómo se relacionan diferentes este, seres, los seres vivos en, esta, en este planeta, conocer más allá de nuestro planeta, en las galaxias, todo esto es muy bueno, el, el, el entendimiento... Desde lo racional, desde lo lógico, pero eh, lo que se propone en la Carta de la Tierra es que con, con conocer eh, desde la parte racional o lógica no basta. También es importante integrar eh, y promover eh, con otros seres el, la, el, esos sentimientos también de, de amor, de cuidado, este, de perdón, de amor y de, eh, de compasión, por ejemplo, que eso no, nos habla mucho. Eh, la carta de la tierra entonces incluimos lo que es la mente el corazón y la acción porque después todos estos entendimientos y esas eh, emociones nos llevan a actuar actuar hacia ese <coughs> cuidado hacia eh, hacia, hacia eh, poner en práctica ese amor hacia los demás la, esa, esa gran comunidad de la vida luego bueno viene eh, para poner en práctica esa propuesta ética de la, de la Carta de la Tierra que viene en el pilar 1, eh, se eh, proponen eh, principios más orientados a la acción, divididos en los demás pilares, que viene el pilar 2 sobre integridad ecológica, el pilar, eh, bueno, entonces ahí, eh, eh, en este pilar se mencionan muchas de las, Áreas de la dimensión ambiental que podríamos decir, pero no se trató de buscar, de dar la palabra ambiental, sino de decir que lo que se quiere es buscar que lo, los ecosistemas sigan sus, sus, sus importantes funciones para sustentar la vida en este planeta, eh, sin las, los ecosistemas estando saludables eh, y proveyendo agua, proveyendo eh, aire, de, y etcétera, etcétera, eh, pues las, la vida, eh, eso es fundamental para que la vida continúe en el planeta, entonces esos son principios que, que se relacionan a eso, entonces viene mucho la agenda de, de eh, reservas, eh, par, ¿verdad? De, de, de mantener reservas o parques nacionales, este, prote, de protección eh, de ecosistemas, pero también todo lo que tiene que ver con acciones relacionadas a a estilos de vida sostenible, entonces ya sabemos que el reciclaje, el reuso, el, el, el, el, el rechazo, eh, eh, usar la energía, energías renovables, este, en fin, son muchos que aquí, tal, eh, tal vez el, la audiencia aquí conoce mucho mejor que yo, pero ahí vienen eh, mostrados estos, eh, o propuestos estos, este tipo de, de principios de acción. Luego, en el pilar 3 eh, son principios de acción relacionados a la justicia social y económica. Ahora, lo importante aquí con la Carta de la Tierra es ver que si no tenemos un contexto de justicia social y económica, va a ser también complicado eh, poder trabajar hacia la integridad ecológica y viceversa, verdad si no tenemos un eh, este, una integridad ecológica, si no tenemos un ambiente sano, también se nos va a afectar la justicia social y económica. Entonces, es, es ver la interrelación de todas estas, no son áreas, aunque aquí en el, eh, para presentar en este slide tuve que ponerlas eh, separaditas y en el documento pues vienen separadas, pero lo importante es que lo que queremos decir es que todo. Trabajar en todo es importante, no hay un área mejor, más importante que otra, es que hay que trabajar en todo si queremos movernos a esa visión eh, hacia la humanidad más sostenible, justa y pacífica. Entonces, bueno, en, a, en el pilar 2 vienen estos principios relacionados a, a la erradicación de la pobreza, a la no discriminación, hacia a un desarrollo humano eh, más eh, eh, sostenible, que haya más este eh, apoyo entre las entre las naciones eh, entonces viene el todo lo que tiene que ver con equidad de género entonces son todas estas nociones eh, que, que, que conocemos de justicia social y económica están en este pilar y relacionado a esto también está el pilar 4 es una que tiene unas eh, nociones de, de sobre democracia, no violencia y paz, que también se ven muy interrelacionadas con lo demás. Si estamos en un contexto de guerra, de violencia, pues es muy difícil que podamos movernos hacia ser sostenibles. Entonces, por eso también está eh, eh, resaltado eh, estos principios. Ahora, cuando hablamos de democracia, lo que, lo que trata de, la, la, la, la visión de la Carta de la Tierra lo que trata de promover es que es importante eh, la, la participación de nosotros como ciudadanos en, en las decisiones que, sobre las cuales tenemos, no, nos afectan. Entonces, eh, es más que todo eh, esa noción de participación, de transparencia, eh, sobre el tema de la, de la no violencia, entonces vienen... Muchos principios que, que, que promueven la, la, la, eh, la bueno tolerancia por, algún, por, un, por un lado, pero más que todo una cultura de buenas relaciones, correctas relaciones con los demás. Y el último principio de la Carta de la Tierra, eh, el 16F, tiene que ver con el concepto de paz. Y es muy bonito y de hecho... Cuando Leonardo Boff habla sobre la Carta de la Tierra, que yo les invito, ahí tenemos eh, varios seminarios que hemos hecho con él en, la, en el canal de YouTube de la Carta de la Tierra, pueden, pueden encontrar grabaciones. Eh, él menciona que la Carta de la Tierra, el final de la Carta de la Tierra tiene que ver con ese concepto de paz, porque es el resultado de todo lo que trabajamos anteriormente, va a ser vivir en paz. La paz no existe, la paz se construye. Eso es algo que yo oí de, de Leonardo Boffi, a mí me quedó muy, muy claro, porque a veces uno da por sentado, especialmente quienes vivimos aquí en Costa Rica, ah, no es que estamos en paz y nos podemos este, cruzar los brazos y sentirnos muy seguros, pero es que la paz eh, se puede perder muy rápido, muy fácil, ¿verdad? Entonces eh, es algo que hay que estar siempre construyendo. Y la Carta de la Tierra nos dice, es una la paz es el resultado de relaciones correctas con uno mismo, entonces empieza con nosotros, ¿verdad? Si estamos peleados con nosotros mismos si no nos queremos y no, no podemos tener paz con los demás, entonces si las relaciones correctas con uno mismo, con los demás que tengo a mi alrededor, con toda la comunidad de la vida, entonces no solo con los humanos, paz con los demás este, seres, y con el todo del cual somos parte, entonces ahí pues también la Carta de la Tierra hace referencia a esas nociones, esa noción que para algunos podríamos pensar en mi caso como de Dios, pero la Carta de la Tierra no habla de Dios, habla de, de es el todo del cual somos parte, del misterio del ser, usa palabras, ese tipo de, de nociones. Entonces eso es un súper vistazo sobre la carta de la, el texto de la Carta de la Tierra. Eh, la Carta de la Tierra también, eh, cuando se creó lo que muchas algunas de las personas que, que estuvieron en, en, en, en su redacción querían tener un complemento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, hay gran para, paralelismo entre la Carta de la Tierra y, de hecho, los principios de los derechos humanos eh, que están en la declaración, verdad, de, eh, están contenidos en la Carta de la Tierra, ahí están, pero eh, se quería ir más allá. Entonces, enfatizar no son solamente nuestros derechos, sino, sino nuestra responsabilidad hacia otra toda forma de vida, porque la, en los derechos humanos, pues, pues se... Eh, se limita a las relaciones entre nosotros como seres humanos. Entonces, se quería algo que fuera, que se ampliara. Entonces, por eso estas dos declaraciones y quienes trabajen aquí eh, en contextos educativos pueden usarlas las dos y se, y se hacen, y es bonito, ¿verdad? Hacer paralelismos, qué dice una, qué dice la otra, en fin, es, es, es interesante. Eh, entonces, esto menciona la carta de la tierra. Eh, bueno, y ahí hay una, eso tal vez no, bueno, voy a leerla y dice, todos compartimos una responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana y del mundo viviente en su amplitud. Eso, eso tal vez es para dar, eh, ahí ese es el concepto de responsabilidad, que tal vez es una responsabilidad universal compartida eh, que, que, tiene, que tiene la Carta de la Tierra. Ahora la salvedad, porque algunos podrían decir, bueno, todos tenemos la misma responsabilidad, bueno, todos tenemos el sentido, pero por supuesto, quien tiene más conocimiento, más poder, más, eh, más de todo, puede ayudar, tendrá una mayor responsabilidad. Por ejemplo, no vamos a ponerle la misma responsabilidad tal vez a una persona que viva en la condición de calle o a ¿verdad? A niños de dos años, por ejemplo. Entonces, hoy, eh, por supuesto que es una responsabilidad universal compartida y diferenciada, ¿verdad? Entonces, promoviendo que quien tiene más pueda tener más responsabilidad hacia el bienestar presente y futuro de la familia humana. Hay también esta, a mí me encanta esta eh, frase de la Carta de la Tierra que para mí resume lo que es un estilo de vida sostenible. Dice, debemos darnos cuenta de que una vez satisfechas las necesidades básicas, el desarrollo humano se refiere primordialmente a hacer más y no tener más. Eh, para el Día de la Tierra tuvimos un, un seminario, ese fue en inglés, eh, y eh, estuvieron dos personas muy interesantes, de hecho, yo les recomiendo si lo quieren eh, ver, eh, Satish Kumar y Lynn Twist. Satish Kumar fue el que inició el... El, el Schumacher College, que es muy famoso en Estados Unidos, pero él, eh, perdón, en el Reino Unido, eh, este, pero él es alguien icónico en el tema de, de la cultura de paz eh, de la India y Lynn Twist fue la que inició Pachamama, la alianza Pachamama, Pachamama Alliance, bueno, en fin, son dos personas bien interesantes. Y toda una parte de la conversación se, eh, se llevó en... En, en, en, en, o tratar de reflexionar en qué significa ser más y eso es algo que en nuestras sociedades en una sociedad donde se promueve el consumo eh, no se quiere hablar de eso no se quiere hablar porque por supuesto no eh, si nosotros nos enfocáramos en, en, en tratar de promover nuestro ser en tratar de de promover ser una persona más respetuosa más compasiva más empática que eso nos da mucha, en tratar de servir más, que el servicio nos da tanta, tanta alegría, pues no, nos hace, no, no tendríamos tanto tiempo ni tantas ganas de consumir más, tanto. Por supuesto, hay que consumir, ¿verdad? Por supuesto que necesitamos resolver nuestras necesidades básicas y, y, al, y algo, ¿verdad? Al, algo, alguito más, pero, pero si nos enfocamos más en el ser más. Eh, ese, ese gran consumismo, pues no, no, no tendríamos ese grave problema. Entonces, por eso es que a mí esta, esta noción me, me encanta. Y, y sí, les recomiendo, si quieren oír a esas dos personas tan inspiradoras eh, en ese seminario, ahí está en el canal de YouTube de La Carta de la Tierra. Y vamos a ver aquí. Eh, esta otra fase también me gusta mucho de Leonardo Boff, ya lo he mencionado varias veces, este, yo lo, lo admiro mucho, y él ha, él ha escrito también bastante sobre la Carta de la Tierra. Él menciona que la Carta de la Tierra parte de una visión ética integradora y holística, considerando las dependencias entre pobreza, deterioro ambiental, injusticia social, conflictos éticos, paz, democracia ética, y crisis espiritual. Y entonces tal, tal vez ese es un mensaje que, que, que yo quisiera dar fuerte hoy y es que, que hemos estado trabajando muchas veces en forma de silos, en forma aislada. Ah, bueno, si trabajo en los temas ambientales no me quiero meter para nada en temas de injusticia social o, o no me quiero meter en temas como de crisis. Eh, democrática o espiritual o viceversa y, y yo creo que el llamado es ver que todo esto está interrelacionado eh, de empezar a obtener esa visión más integradora y, y entonces y eso nos va no solamente como personas a enriquecer el tener una visión más, eh, más integrada más compleja más holística también eh, sino que pues tal vez nos va a ayudar a encontrar esas soluciones eh, de una forma que son soluciones que, que, que atañen a varios varios problemas a la vez que eso es lo que lo que buscamos porque las mismas fuera y esto lo escuché de eh, steven rockefeller es uno de los también que quien presidió la redacción de la carta de la tierra en un libro que tenemos ahí en la, lo pueden encontrar en la página web de la carta de la tierra eh, bueno, ahora tal vez yo veo la, bien la, la referencia, pero él mencionaba que las mismas fuerzas que están promoviendo el cambio climático son las mismas fuerzas que están promoviendo esa gran desigualdad social en el mundo y esa gran pobreza. Entonces, son las, son las mismas fuerzas. Por eso es que tenemos eh, la gran invitación es a, a cultivar esa esa visión más compleja, más integradora, ese pensamiento sistémico eh, que nos ayude a ver las interrelaciones entre las cosas y poder de una manera más eh, de una mejor manera eh, movernos hacia ese futuro, como decía al inicio, al inicio de la del slide, eh, ese eh, futuro, elegir ese futuro para la humanidad. Eh, bueno, también les menciono que eh, la Carta de la Tierra también ha estado trabajando con la, en educación, eh, pues se hace un referente de educación ambiental, tuvimos, eh, el, eh, para el Día de la Tierra estuvo también María Novo en uno, un seminario que también les, les invito a buscar, María Novo pues para, para quienes nos gusta y quienes hemos estado en la educación ambiental, pues ya es un referente eh, una eh, educadora eh, profesora eh, de la universidad estatal a distancia de, de madrid y, y ella pues menciona que sí la carta de la tierra es un es un referente para la educación ambiental y lo mismo ha hecho la unesco con la, la resolución reafirma la importancia de la carta de la tierra como marco ético en la educación para el desarrollo sostenible entonces la educación para el desarrollo sostenible, la educación ambiental, pues yo creo que todas buscan el mismo, lo, eh, buscan ir al, a, a ese cambio de visión de mundo que nos ayude a buscar las, eh, las, eh, la, las soluciones y salir de esta crisis ambiental, crisis civilizatoria que, en que estamos. Entonces, eh, pues también, entonces... Eh, en la UNESCO y esto es importante también es para quienes trabajen en contextos de, de, de gobierno, de ministerio de educación, es, es así porque el tener esa eh, adopción de parte de la UNESCO pues como que ayuda luego para eh, poder infundir eh, usar la Carta de la Tierra dentro de procesos educativos eh, formales eh, y el tema de la educación en, en valores, ahora que estamos en este contexto de la, de, de, de la conferencia de educación ambiental, eh, pues la educación ambiental, eh, yo siempre he pensado que, que es importante que sea una educación basada en valores, para que podamos eh, a través de la, de la educación ambiental no solo aprender, bueno, eh, estas relaciones ecosistémicas o, o podamos aprender sobre las especies que, que viven en tal o cual territorio, sino que podamos incidir en una reflexión, sobre reflexiones éticas profundas, reflexiones con, con los, las personas, los eh, estudiantes, los aprendientes que estemos eh, a, en contacto. Entonces, que podamos dar, tener esas preguntas también profundas sobre eh, los valores que están guiando nuestras decisiones o los valores que están guiando las decisiones en el ya sea municipio o país que, en que en que estamos eh, y pues eh, como mencioné a, anteriormente eh, este también dar da, eh, mostrar eh, que hay una visión diferente al individualismo que, que, que, que, nos, que está tan predominante en la la sociedad, pues, hay también otra visión eh, distinta, más eh, ecocéntrica. Eso sería, pues, creo que ideal y también una invitación para procesos de educación ambiental en valores. Ahora yo quería mover, o sea, nada más ahorita, pues, hablar un poquito sobre ya más institucional, sobre eh, eh, lo que estamos acá en, en Costa Rica. Estamos eh, eh, basados en nuestras oficinas, bueno, ahorita yo estoy aquí en la Universidad para la Paz, tenemos el Centro de Educación de la Carta de la Tierra eh, y nuestra acción en términos de, de educación, porque tenemos aquí la Secretaría de la Carta de la Tierra, que es eh, este ente que ahora menciono con más, más detalle, pero en términos ya más eh, edu de educación, de nuestro trabajo educativo, es... Nos interesa mucho que la Carta de la Tierra la conozcan educadores, la conozcan decisores eh, políticos que tienen que, que relación con temas educativos, para que pueda ser usada en procesos educativos donde eh, se promuevan esta reflexión ética importante, eh, eh, de, bueno, esta re reflexión ética para esta transformación de visión de mundo. Entonces, con la carta de la UNESCO, pues estamos generando investigación y capacitación para ayudar y para, para buscar maneras, porque tal vez no tenemos todavía todas las respuestas, pero sí queremos ver cómo, de maneras creativas, integrar los valores inherentes de la sostenibilidad en todos los aspectos de la educación. Entonces, por supuesto, capacitación a docentes es importantísima, eso lo tratamos de hacer con. Eh, con distintos eh, cursos que tenemos, cursos online, eh, prepandémico teníamos también más actividades presenciales, ahora es más que todo este, en línea, pero hay muchas, muchas posibilidades eh, para tratar, pero y, y la importancia es, es, es ver cómo clarificar la visión eh, eh, de la Carta de la Tierra para que los educadores o tomadores de decisiones puedan, puedan este, integrar integrarla en su en su en su trabajo eh, también no solamente con educadores o con tomadores de decisión eh, pues eh, hay un trabajo importante que llevamos ya más de 10 años eh, con jóvenes la promoción de liderazgo eh, juvenil que hacia la sostenibilidad un liderazgo ético y entonces eso ha sido muy bonito porque se ha promovido una, una red eh, global de, le llamamos eh, Jóvenes Líderes eh, de la Carta de la Tierra, eh, y, y son jóvenes que en sus distintos territorios este, generan procesos que tratan de infundir esta visión ética que, que ya he hablado eh, eh, un poco. Eh, entonces estos son algunos de los de los, de los cursos y, y la razón, como les decía, es porque nos, nos, nos, nos han pedido no, o han solicitado muchos educadores o, o, o personas de diferentes sectores, bueno, si quiere usar la Carta de la Tierra, es posible conocer sobre Carta de la Tierra también eh, a nivel autodidacta, hay mucho recurso en las página web en youtube en hay libros que tenemos disponible eh, de, de libre acceso eso es posible pero muchas veces eh, un, un, un proceso más estructurado más, con, con voz, diferentes voces eh, y a través de una comunidad de aprendizaje que es lo que tratamos de hacer en los cursos es necesario entonces por eso es que se generan estos estos eh, cursos, Pero también hay formas de involucrarte, además de, de hacer, eh, de, de, de, de integrarlo en, en, o, o de, de capacitarse. Eh, también yo les invito, eh, pueden este compro, firmar un compromiso con la Carta de la Tierra. Es un, es un compromiso que lo pueden firmar individuos, entonces si ustedes van a nuestra página, yo, bueno, ahorita no, no les puedo compartir, pero tal vez más adelante en, en algunas de las sesiones puedo compartir links, eh, pero si entran a cartadelatierra.org, ahí pueden ver esto de, de, de involucrarse, y eh, entonces pueden firmar su compromiso, pero también institucional eh, eh, aquí en Costa Rica hay universidades. Bueno, yo sé que, que estamos aquí muchas compañeras y compañeros de Redies, de la eh, Red de Instituciones Educativas para la Sostenibilidad. Eh, red, esta es una red que hace trabajo excelente sobre promover eh, la, la sostenibilidad en forma práctica en los dist, distintos campos. Y muchas instituciones, muchas de las universidades eh, de Redies, han firmado su compromiso con la Carta de la Tierra. Entonces, ¿qué implica este compromiso? Es este, que, que quieren que esta visión, ¿verdad? Ven en la visión de la, de, de la Carta de la Tierra un referente que este, apoya sus compromisos y su acción que ya están haciendo hacia la, la sostenibilidad. Entonces, ya se hacen cosas prácticas y eso es lo importante eh, de ver. Hay mucho, muchos ejemplos así. Eh, y pues se hace, hay mucho, eh, en, en el, también en la página, eh, podrán encontrar ideas de cómo aplicar la carta de la tierra, bueno, en su trabajo, en la educación, como mencionaba eh, ahorita, este, eh, como joven líder, etc. Hay una aplicación también que me gustaría eh, eh, también promoverles a, eh, a ustedes, es una aplicación gratuita, se llama Mapping. Eh, es una app que también ayuda porque a veces, eh, no sé si a ustedes les, les pasa, pero a veces uno siente que si ve a otras personas que están haciendo o están promoviendo acciones parecidas a las de uno, pues uno como que se le levanta el ánimo. Entonces a mí me pasa lo mismo y esto es lo bonito de esta apl aplicación, es una aplicación de redes sociales como tipo Instagram, por decir así. Eh, que usted crea su usuario, no como es normal, y puede subir acciones. La idea es que las personas eh, suben una foto que muestra una acción relacionada, que uno puede relacionar con algún objetivo de desarrollo sostenible o con algún principio de la carta de la tierra. Entonces, esa acción, la, la aplicación está ligada a su ubicación. Entonces, de una vez le pone como un pin, en el lugar donde usted está. Entonces, cuando uno va a la aplicación, tiene un mapa del mundo. Entonces, uno quiere decir, bueno, ¿qué estará pasando? Qué sé yo, en Panamá, o qué está pasando aquí en Costa Rica, o etcétera. Entonces, uno puede ir a hacer, ir a buscar en, en, en la zona geográfica y aparecen eh, las distintas acciones. Entonces, eh, uno puede también interactuar con los usuarios eh, que están ahí. Entonces, vamos a encontrar acciones que, que pueden, eh, eh, eh, en forma muy gráfica, este, cómo se está poniendo en práctica, no solamente los ODS, sino también la, este, la, la Carta de la Tierra. Hay una, una universidad en, en Estados Unidos, Miami-Dade College, que una profesora lo está usando con sus, con sus eh, estudiantes. Y es muy bonito, muy bonito porque ellos entonces usaron el hashtag ahí de es Miami-Dade College, y entonces iban subiendo en MAPTING sus acciones, entonces después para ella era muy fácil encontrar qué era lo que estaban haciendo sus estudiantes eh, con respecto a, a promover eh, los ODS y la Carta de la Tierra. Entonces si ustedes son profesores universitarios eh, o de escuela o colegio, pueden usar con sus estudiantes esta este eh, aplicación y ahora que estamos pues en pandemia eh, yo creo que tal vez es una forma porque las personas pueden ir, a alguna acción que hagan, aunque la hagan en solitario, pero se toman una foto y ahí entran en, a, a verla en, en forma de comunidad luego queda ahí. Bueno, en fin, estas son algunas, pero lo, lo importante que, que quería mencionar es eh, que hay formas de involucrarse, si a ustedes les interesa, quieren acercarse a, a la a la Carta de la Tierra, al Movimiento. Bueno, ahí tienen mi correo también, por si quieren, cartadelatierra.org. Y, y vamos a... Y esa ha sido mi presentación de hoy. Espero no haberme pasado mucho. Eh, pero ha sido un gusto eh, estar con ustedes. Y si hay alguna pregunta, pues, por supuesto, estoy... Muchas gracias, doña Alicia, por esta, por esta presentación por todos los elementos que mencionó, que a mí me parece que definitivamente hay muchos, muchos aspectos que rescatar y que en la cotidianidad del quehacer, tanto a nivel universitario como a nivel escolar, este, no contamos ¿verdad? con muchos de estos conocimientos, no, no hemos logrado y justamente parte de los objetivos de este encuentro es poder divulgar y hacer llegar este mensaje, ¿verdad? hacer llegar estas iniciativas que son no nacionales sino internacionales, es un movimiento global que está sucediendo ya en este momento. ...y que consideramos que es importantísimo que la gente se sume... Este, ...a pesar de las diferentes eh, posiciones o posturas ¿verdad? que puedan existir... ...definitivamente creo que es un insumo importantísimo... ...el que hace Carta de la Tierra Internacional... ...hacia el movimiento digamos del ecologismo y también de la educación ambiental... ...y queríamos compartir algunos de los comentarios... ...que nos han estado haciendo este, desde el inicio... ...por ejemplo tenemos a este Lorena Vargas... ...muchas gracias Lorena por acompañarnos... Dice, amo esta temática, visión integral, exactamente, el capitalismo desenfrenado es un depredador de recursos, de equilibrio y de justicia. Muchísimas gracias, este, también tenemos uno por acá, eh, nos saluda el doctor Ricardo Russo que de hecho nos va a acompañar este jueves con una charla también, y va a acompañarnos en el desarrollo de una que va a tener sobre agroecología y producción, que la vamos a tener el día jueves, pueden buscarlo en nuestro Facebook Live, también los horarios que vamos a tener de las diferentes ponencias, tenemos también un comentario que nos hace una compañera, Giselle Urbina, nos pone qué importante sería que el MEP implemente la educación ambiente como parte de sus programas y planes educativos, pues allí estaría formando ciudadanos más conscientes sobre el tema de la protección y así tendríamos personas conscientes para tomar las mejores decisiones porque han sido formados desde su niñez. Muchísimas gracias, Giselle, por este comentario. Y realizo una consulta. Eh, ¿Los organizadores qué gestiones han hecho ante las entidades gubernamentales para que se implementen? Buenísima, excelente pregunta para nosotros directamente. Bueno, podemos decir de que sin lugar a duda hemos trabajado con diferentes centros educativos y también es importante mencionar y tener conocimiento que el MEP posee un, uno de sus cuatro ejes transversales en el desarrollo de la educación, que es la educación ambiental. Entonces, la educación ambiental se encuentra dentro de los planes educativos en Costa Rica como un eje transversal. Si bien es cierto, este podemos darnos cuenta, ¿verdad?, de que existe todavía capacitación o sea, una ausencia de capacitación y de formación, ya existen algunas iniciativas, ¿verdad?, como el programa Bandera Azul Ecológica, entre otras iniciativas que se implementan a nivel de centros educativos que promueven la educación ambiental. Y sin lugar a duda, este, este evento fue este, extendido a diferentes personas del Ministerio de Educación Pública de la región Caribe con el objetivo de poder Primero que todo, mostrar lo que se está haciendo y por otro extender también, digamos, nuestros contactos y nuestro nuestra colaboración en absolutamente todo lo que se desarrolle. Desde el proyecto educación, perdón, promoción de la gestión ambiental en la provincia de Limón, de la Universidad de Costa Rica, en la sede del Caribe, reiteramos la invitación y que nos escriban al Facebook, nos escriban a nuestro correo, porque estamos totalmente inquietos, ¿verdad?, con las ganas de poder trabajar con ustedes, formarles, y efectivamente darles las herramientas para poder formar esta nueva ciudadanía. Este, doña Alicia, no sé si tiene algún comentario alguna sobre estos comentarios que nos estaban haciendo ahora los acompañantes. Eh, pues, pues sí, bueno, comparto que es que cierto, esta visión integradora, yo creo que ahí lo, lo mencionó ahorita, no recuerdo, no, Lorena Vargas. Eh, y, y ojalá que esto, esto sea algo que, que, que vayamos empezando a, a, a, a tener en, nuestra, en nuestro trabajo, en nuestra vida también, esa visión más integradora de ver que todo está relacionado. Y que también es una, esta visión que, que, que propone, que se expresa en la Carta de la Tierra, eh, yo creo que nos, también nos ayuda a, tener, a disfrutar más la vida. Eso es también algo que yo, yo he estado viendo porque... El reconocer que la diversidad es algo para celebrar y no para tenerle susto. El reconocer que hay, eh, que podemos tener una relación de, de amor, de compasión, etcétera, con otros seres vivos, tal vez nos hace la vida hasta más interesante, ¿verdad? No pensar que son este, recursos para explotar, sino que podemos tener una relación, este pues significativa con otros seres, entonces eh, yo creo que al menos a mí me ha estado haciendo la vida más interesante, <ríe> eh, ¿verdad? Entonces eh, es una invitación como para darse el chance para eh, ese cambio de visión eh, del mundo y, y lograr verdad que, que también vayamos a, hacia una convivencia que, que sea de disfrute de todos, ¿verdad? De, de disfrute de todos quienes estamos en este planeta. Muchísimas gracias. Recibimos un comentario del compañero Guido Barrantes. Muchas gracias por acompañarnos, don Guido, y pone saludos, éxitos en el encuentro. Costa Rica se vende como un país verde, con leyes ambientales muy desarrolladas, pero con una implementación pobre. ¿Puede o debe la ciudadanía tomar mayor responsabilidad en este tema? ¿Cómo? Muchísimas gracias por el comentario y doña Alicia. ¿Cómo le merece esta opinión? Sí, usted. Pues yo creo que, que, que sí, tenemos que, a veces creo que, que como ciudadanos tomamos una, una posición como muy, de mucha comodidad, decir, ay, no, es que, que otros sean los responsables. Eh, yo voy a quedarme en mi, en muy cómodamente viendo Netflix <ríe> o viendo... Este, redes sociales y no me voy a involucrar entonces yo creo que la invitación es que nos involucremos cómo De, yo no podría decir ni ninguno podría decir cada uno tendrá ciertas posibilidades tal vez alguien eh, pues en realidad no tenga mucho tiempo y no pueda hacer más que tal vez atender eh, este algún contexto muy muy local o, eh, pero tal vez haya personas que tengan más tiempo, tengan posiciones más de poder entonces puedan involucrar más, entonces yo creo que aquí el tema es que cada uno pues reflexione a lo interno primero y decir, bueno, si yo quiero lograr cambios ¿qué puedo hacer yo? ¿en qué me puedo involucrar? Tal vez empezar desde poquitito y, y, y ir incrementando, ¿verdad? Porque a veces el que mucho abarca, poco aprieta dice, entonces si queremos iniciar como bueno, ya quiero cambiar a Costa Rica completamente pues está difícil, pero Tal vez si no hacía reciclaje en mi casa, por lo menos empezar a reciclar. O si no hacía compost en mi casa, bueno, tal vez eso lo puedo empezar a hacer. Empezar desde la casa y así poco a poco. Y siempre en las, en las comunidades hay asociaciones locales, asociaciones de desarrollo, que se quejan de que casi no hay personas que, que trabajan, ¿verdad? Entonces, pues buscar eh, y empezar ahí poco a poco. Eh, creo yo, eh, sería una, una, una forma. Muchísimas de, Gracias. Teníamos este ese comentario de la compañera Adriana Figueroa, decía, saludos desde la maestría en gestión Ambiental y Desarrollo, la Carta de la Tierra nos acompaña en todos los contenidos que aprendemos desde la maestría, contenido fundamental para la vida y el cuidado del planeta. Gracias. Gracias a usted, Adriana, por acompañarnos en este encuentro. Y tenemos este saludo de Johnny Hamilton Upegui Castañeda, que nos dice, muy interesantes los aportes de la doctora, le decía un cordial saludo desde Medellín, Colombia. Un saludo, nos ven desde Colombia, mucha fuerza a todo el pueblo colombiano que hoy en día está en las calles, luchando por un mundo mejor, sin lugar a duda. Y un saludo desde la región Caribe, para todas las personas que nos han observado, muchísimas gracias doctora Alicia por habernos acompañado, muchísimas gracias a todos los participantes y pues nada, extenderles... Eh, una cordial invitación a todo el resto de actividades, ahora más adelante a las diez y media comenzamos con la primera mesa de ponentes que es de agua, energía y políticas, vamos a estar con el doctor eh, Carlos Andrés y nos va a hacer una exposición bastante interesante y otros proyectos también, entonces estén atentos a nuestro Facebook Live, doña Alicia muchísimas gracias de nuevo y que tengan un muy buen día. Muchas gracias y disfruten la, la conferencia, yo también la voy a disfrutar. Gracias. Gracias.